La dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y vicealcaldesa de este municipio, Mercedes Osorio, desvinculó cualquier posible relación de este partido con las aspiraciones del nieto de Rafael Leónidas Trujillo, Ramfis Trujillo. Bueno, lo que pasa es que lo que te conviene a ti es lo que tú tratas de hacer. Y Ramfi vi en un spot, en un eh, cartel, ...que está usando los, los colores del Partido Reformista Social Cristiano... ...cosa que el partido inmediatamente va a protestar... ...ante la Junta Central Electoral, porque eso no puede ser... ...nosotros somos Partido Reformista Social Cristiano... ...y tenemos nuestro dirigente y vamos a elegir nuestro candidato... ...es decir que no tenemos nada que ver con Cranfit Trujillo. Las declaraciones fueron dadas por la funcionaria posterior... ...a la visita hecha a las instalaciones de rehabilitación en esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.